Este revolucionario vehículo ha sido diseñado por estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Su nombre es Auran y es el primer vehículo de la historia del equipo Hyperloop UPV capaz de levitar de manera eficaz. El concepto de levitación es algo que siempre ha estado presente en el equipo porque al final Hyperloop es eso, sobre levitar, pero la manera de levitar este año es completamente diferente y revolucionaria como lo hemos hecho hasta ahora, porque eh, nos levitamos acercándonos a la parte superior del, del techo, del tubo, y para poder levitar de esa manera hay que tener una infraestructura preparada para ello. Y esa infraestructura, un tubo de 20 metros de largo y 10 toneladas de peso, la ha creado también el equipo de estudiantes de la UPV. No nos gusta conformarnos, de hecho cada año es como bueno, pues vamos a atrevernos con algo más y este año eh, no nos hemos quedado solo con el concepto de vehículo que ya imaginábamos en, en septiembre cuando pensábamos en el año, sino también en esa infraestructura que permitirá a Auran moverse dentro de un tubo. Entre las novedades, Hyperloop UPV ha ideado además un innovador diseño de interior para auran Poner dentro del vehículo eh, diseño de interior, haciendo que seamos el, el primer equipo eh, que lo hagamos, eh, implica un, un cambio muy, muy grande y que del, del que estamos orgullosos de que esta tecnología llegue a la gente. El equipo de la Universidad Politécnica de Valencia competirá con Auran en la próxima edición de la European Hyperloop Week, que se celebrará en julio en la Universidad de Delft. Creemos que tenemos una propuesta que realmente nos posiciona como equipo líder. Es un reto ambicioso, son muchos proyectos en paralelo, coordinar un motor con la levitación, con una infraestructura nueva, incluyendo por primera vez diseño de interior, es decir hay muchas cosas que se están juntando, pero realmente eh, estamos compitiendo porque pensamos que llevamos la propuesta ganadora. Un ejemplo más del talento y creatividad que surge del programa Generación espontánea de la UPV una iniciativa única en la universidad española es que a través de este programa y hyperloop es un clarísimo ejemplo se están aportando innovaciones conceptuales y también técnicas que pueden resultar realmente en prototipos que lleguen a la industria y se conviertan en una realidad